Hola. Buenas tardes. bienvenido bienvenida a Susurros del papel. <música> Tú no que enseñar Porque tú, tú, tú eres no no Mira, hoy vengo a traer un, pues unos regalitos que me ha mandado Rosalía. Ya sabéis que Rosalía la podéis seguir por Wallapop, que se llama Roma L. Y os enseño lo que ella me ha mandado. Mirad, me ha mandado este troquel de Sissy, un Big Z, que tiene calabazas. Tiene cuatro calabazas. Y bueno, es que no se va a ver muy bien. Pero son. A ver, aquí hay una calabaza entre larga, aquí hay una normal. Aquí hay ojito, nariz y boca y aquí hay ojito, nariz y boca de otra manera. Pero no creo que se vea. Esto hay que troquelarlo para que se vean, porque así no se va a ver apenas nada. Mira, Rosalía me ha mandado... Ay, mira este trozo grande de tul verde que es súper bonito, de rejilla. No es tul, es como cañamazo. Y mirad, un verde muy bonito, muy natural, muy bonito, precioso. Mira, me lo ha mandado. Me ha mandado este neceser de Frida, que me encanta, con un pomponcito en rosa. Y dentro me ha metido, mirad, este, este sticker de cristal de nieve. Me ha mandado esto para hacer perlas en este color, entre... Eh, rosa y, y lila clarito o malva clarito es muy bonito ¿eh? y me ha mandado mirar estas pinchitas que lleva un gorrito de papá noel que se puede pintar porque es como de pasta este arbolito de navidad y esta manopla que es buenísima. son muy bonitos y el estuche es súper bonito bueno, esto no lo voy a meter aquí porque esto me hace falta y me ha encantado. Es precioso. Me gusta un montón. ¿Veis? Pues esto y además me ha mandado estas pegatinas de etiqueta. Me ha mandado... Mira, esto, Me ha mandado este troquel que me parece otro biseta. Mirad qué bonito. Hace la hoja, ¿eh? Los botones... Y en la zona. ¿Veis? Y viene con embossing. ¿Veis? Viene con su carpeta de embossing. Es chulísimo este Siszy. Y es muy bonito. Muchas gracias, Rosalía. Me encanta. Es muy bonito. 10 más embossing folder. Es súper bonito. Es chulo, chulo. ¿Qué más? Os enseño. Mirad. Me ha mandado. Esto es efímera. ¿Vale? Eh, que tiene todos estos. Es muy chulo. Me ha mandado este sticker de números. Es blanco, pero lleva purpurina así holográfica. ¿Veis? Y vienen un montón de números. Es muy chulo. Me ha mandado este abecedario que trae mayúsculas y minúscula. Mira, me han mandado este marquito que es muy chulo. Mira, vamos a sacarlo. Es para colgarlo. Que es de Roser Codine. Codine. Uy, esto que se, se me ha salido de algún lado. ¿Será para ponerle aquí etiqueta o algo? Mira, qué bonito para colgar. Muy romántico, muy chulo. Mira. Muy bonito. Esto pues será para ponerle aquí cualquier cosita. O una anotación o algo. Me ha regalado estos chipboard de marcos redondo y esquinera. Mira qué bonito. Muy flower power. Me ha mandado eh, um, de Dovercraft esta blonda o escarapela. En beige. En, entre celeste y verdemín no lo veo bien porque la luz de aquí es amarilla y esta en rosa Este no podría deciros si es verdemín o es azulito está entre pint y valdebora me ha regalado estas tarjetas de proye que traen unas cuantas esta trae dos de cada ¿no? Esta, así veis trae dos de cada. Esta y esta, pues estas son tarjetas de proyecto. ¿Qué más? Mira, me ha mandado estas pegatinas de Artemio o Rubron. Son pegatinas transparentes, sí. Mira, son chiquititas, pero son muy monas, muy chulas. Son muy bonitas. Sí, señora. Me ha regalado esto para, pues son para ponerlo con los regalos. Etiquetas de regalo en 3D. Y también se pueden recortar o también se pueden felicitar a las Pascuas con esto. Son muy bonitas. Son en 3D. Y llevan eh, foil dorado. Son muy chulas. Eh. Me han gustado mucho. Me ha regalado <tose> más, más, más. Mira, Me ha regalado este troquel. Que es una monería. Mirad qué bonito es. ¿eh? Y lleva dos partes. O sea que una corta y la otra en bolsa Me ha regalado este. Que es el, de, para, el del bastidor. Para coserlo, bordarlo. Y este, que no lo había visto nunca. Que es en rectangular y lleva aquí arriba una mariposa. Muy, muy bonito. Me encanta. Voy a ponerlo por aquí. Y os enseño más. Que me ha regalado esto de toga. Que es un libreto que, mirad, tiene pegatina. Mirad qué bonitas son. Son muy bonitas. A ver, esta así, Esto es como un abecedario. Ah, son de San Valentín porque llevan Cupido Mirad, esta de etiqueta. Estas que son muy chiquititas, muy chiquititas. Es un abecedario, eh. Y de letras súper, súper, súper chiquititas. Esta, también de San Valentín. Todas son de San Valentín. Y es muy chulo. Un libreto muy chulo de San Valentín. Lleva aquí para colgarlo. De la... Pues, esta me lo ha regalado ella. Me ha metido más tarjetas de proye. Aquí. A ver. Mira. Esta... Esta, esta es igual, esta y esta que es la misma, y estas dos que también son iguales. Pues esto me lo ha mandado ella. Y después eh, me ha mandado, que le voy a enseñar ahora, dos estas de papeles. Bueno, tengo que decir que estas son a doble cara, que no me había dado cuenta, la he visto ahora. ¿eh? La, la testa de proyecto. Os voy a enseñar que me han mandado dos sets de papeles de 30x30, creo que es de Action. Mirad, me han mandado esta que tiene un color muy bonito. ¿Eh? Os la enseño. Bueno, la primera es a doble cara. A ver, es que cuando es a doble cara resulta un poco difícil. Mirad qué bonita con flores, esta de puntito y flores, no, esta de puntito, esta, esta de recortable, mira, las flores, esta de flores también, a ver, esta por detrás es así, y esta así, no sé si se va a ver bien, de puntito, y por detrás etiqueta, más flores, Muy bonitas, esta más oscurita, esta más clarita, pero traen el mismo dibujo. Esta, esta con sentimiento, mira, esta, esta es un rosa, un básico, y por detrás, así. ¿Ves? Son prácticamente iguales, solo que esta es más clarita y esta más oscura. Esta, muy bonita. también muy chula estos son básicos esto parece satén Esta me suena esta me suena un montón y ya aquí se volvería a repetir vale yo creo que esta la tengo yo también no sabía y esta que es preciosa lleva foil dorado y es de mmm, de dulce mira ¿ves? cascade Higo, flores. Trae dos de cada y de momento es a una sola cara. Esta. Mira, esta. Lleva foil. Esta. Esta con foil. Muy bonita. Esta, mira, esta que bonita. con Condono y trozos de tarte y serpentina. Muy bonita. Esta es otra. Esta, así en burdeo. Y lleva un zigzag en un tono más clarito. No sé si se verá. Esta es la misma, pero con foil. Esta en verde. Son gordas, ¿eh? Esta con foil. Mira qué bonita. Parece un, un cojín. Qué bonito. Esta. Que lleva así como una, unos círculos formando estrellas. ¿Veis? Esta lleva foil. Muy bonita. Esta lleva um, de eso de viento, molinillo de viento, ¿cómo se llama? Esta. Esta planta, ¿cómo era? Ya me no acuerdo. ¿Diente de león? No me acuerdo. Esta, que lleva, que es la misma que esta, solo que aquí no, casi no se aprecian los triangulitos y aquí pues sí que se ven, porque llevan fue? A ver, ¿qué más? Mirad, esta de dulce y tarta. ¿Ves? Esta que también lleva un dibujo geométrico, que aquí se ve mejor. Porque esta lleva fue... Muy chulo. Esta en verde con hoja, que ahora la veréis aquí la hoja mejor. ¿Ves? Esta... Es muy bonita. La siguiente es sí, igual. Lleva esta. Lleva como unos arcos. Ahora la veréis en el foil. Sí, bueno. apuesta ah, pues no viene está foil. Esta vienen las dos sin foil. Ajá. Pues lleva como una especie de, de arco. No sé si se verá ahí. Es que la luz ya tiembla. Esta. Dibujo geométrico. Miradlo. El dibujo. Y ya está. Pues me encanta. Me encanta todo. La verdad es que me ha gustado todo un montón. Y todo muy, muy usable. Así que muchísimas gracias, Rosalía. Me ha encantado, de verdad. Me ha gustado mogollón. Mucho, mucho, mucho. La bolsita de Frida me ha encantado. Me ha gustado un montón. Y las tarjetas de Proye... Me gustan mucho, pero no les doy uso. No sé no sé, dónde, no sé cómo ponerla, no sé qué hace con ella, la verdad. No sé. Y sobre todo, si vienen a, a doble cara, porque me da pena de pintarla. Bueno, me gustan mucho, pero no sé dónde dónde ponerla. No sé. Y estos es que me han encantado. Y este me ha gustado mucho. Este creo que tengo uno parecido. Este me ha gustado mucho, esto me encanta. Y esto, todo, todo, todo, todo. Y esto, para que ya te voy a querer contar, me ha gustado muchísimo, todo, muchísimas gracias, Rosalía, de verdad. Yo solamente fui a comprarle este, pero ella me dijo que me lo regalaba y mira, todo lo que me ha regalado. Me ha mandado paquetazo. Pues muchas gracias a todas, si os ha gustado, pues si queréis, me dais un like. Hacedme comentarios si os ha gustado el regalo de Rosalía y nos vemos cuando queráis, próximamente o dentro de 5 o 6 días o 4 meses, cuando queráis. ¡Chao! besito Unos de scrap Quieres una lata tuña Un álbum que de nuevo podrás diseñar Porque tú, tú, tú eres tú de dejar Unos de scrap Unos de scrap Unos de scrap Unos de scrap